enfoque en lo que estaba pasando, que me estaba apuntando la persona a, hacia mí y que venía caminando conmigo y encapuchada, eh, sí, la verdad sí sentí temor de, de, de que fuera a disparar. Son las escenas de pánico que vivió Paul Eduardo mientras trabajaba como todos los días con su carrito de lotes en San Diego, California, para poderse mantener él y su familia. Sin embargo, nunca imaginó que ese día viviría la peor pesadilla de su vida. Triste por lo que me pasó, ¿no? Porque, pues, eh, ¿quién se espera y quién quiere que le pase un asalto a mano armada? Asegura que fue acorralado por dos sujetos quienes a mano armada le robaron todo el dinero de sus ventas de forma violenta. Iba saliendo de una apartamentera eh, cuando una persona me estaba esperando afuera para <risa> supuestamente comprarme el producto. Me pidió unas... Sabritas con, con elotes, entonces yo bajo la mirada. Los sujetos lo golpearon en múltiples ocasiones en la cabeza con una pistola, provocándole múltiples heridas, tan dolorosas que, según dice, se le nubló todo. Yo en ese momento, eh, pues trato de, de, de esquivarme, de, de, de quitarme, de, pues, de huir de, de, de, de la situación, ¿no? entonces me, me empiezo a hacer hacia atrás. Y, y cuando enfoco lo que estaba pasando, veo una persona enmascarada, encapuchada, con una pistola, un arma de fuego, apuntándome, pidiéndome dinero. Lo más triste es que todo ocurrió por quitarle 400 dólares que había hecho de ventas en el día. Eh, se va sobre el dinero, lo empieza a levantar, billete por billete, entonces esta persona se entretiene. Haciendo eso, pierde tiempo y eso da tiempo para que una persona alcance a ver lo que estaba pasando, se acerca, al lugar, se acerca al lugar en su carro y estos salen corriendo, eran dos personas. El elotero tendrá que pasar varios días sin poder trabajar, producto del ataque. Ahora Paul, con el apoyo del activista Edín, están recaudando fondos con el fin de apoyarlo luego del crimen. Si desea colaborar, puede donar a través de la cuenta de Cell o Vimo, usando los códigos QR que aparecen en pantalla. Sí, la traigo vendada porque con esta mano apoyé cuando me caí, cuando iba caminando hacia atrás. Caí de, pues, pues de sentón, vamos a decir, ¿no? y, me, y caí de lado. Entonces me apoyé con, con lo que fue esta mano y me ganó, me ganó todo el peso. Mientras tanto, el departamento del sheriff de San Diego, quien lleva a cabo las investigaciones, ha intentado identificar a los criminales, pero hasta este viernes no se ha tenido éxito, por lo tanto, no han ejecutado ningún arresto. Pues que pongan un poquito más de atención a, a este tipo de casos, porque la verdad no, no es justo que, que este tipo de situaciones queden impunes y, y las personas piensen que, que, pues que nos pueden agredir fácilmente porque pues no va a pasar nada. Para Mundo Nao reportó Carlos Moreno.